Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ready for Growth. Estamos aquí listos para despegar y, y crecer. Eh, como cada semana, tenemos aquí al equipo titular. Por un lado tenemos a Luis Díaz del dedo, Product Hackers. Luis, ¿qué tal andas? Muy, muy, muy, bien. muy bien, tío, aquí estamos. Preparado, <risa> preparado, preparado. Ready for Growth. Hola. también tenemos a Juan Mavaro aquí con nosotros, también de Product Hackers. Juanma, ¿cómo vas? Pues aquí estamos, con ganas de empezar. Vale, hola, ahí estamos. Y tenemos un invitado de lujo hoy, pero de primera, apoteósico, el señor Pavel Mazuelas de Limbe. Pavel, muchas pues, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, nada, un placer, un placer, eh. un placer haber sido invitado, la verdad, tío. Ya, teníamos, muchas ganas de estar aquí. Teníamos nosotros muchas ganas de, de tenerte ya desde hace tiempo, lo que pasa, la, la pandemia esta nos lo ha puesto complicado, pero al final lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. La pandemia no nos separa, ¿eh? <risa> Seguimos ahí. Eh, hoy, vamos, hoy vamos a hablar de herramientas porque, bueno, Pavel sabe de mogollón de cosas de growth, entre ellas uh -huh. eh, mucho de herramientas, también como, como Juanma y te vamos a exprimir mucho en toda esa parte. Pero, oye, para, para arrancar, eh, la mitad de la audiencia que tenemos aquí en directo viene por vosotros, o sea, que ya conocen con vuestra Growth House y demás, pero por si hay uh -huh. alguien que todavía nos conozca, Pavel, cuéntanos un poquito tu historia, cómo, cómo, sobre todo, ¿cómo te da por meterte en el mundo del growth? Pues mira, yo empecé a trabajar en marketing. O sea, marketing es algo que yo estudié en la, en la Complutense aquí en Madrid. Y empecé a hacer las prácticas en una empresa en Citroën, que es súper conocida, la de coches y demás. Y me di cuenta de, sobre todo, de que había muchos procesos que no eran muy rutinarios. Y dije, joder, estas cosas se pueden automatizar, que son pues, simples exces por ejemplo. Y fui un poco metiéndome en este sentido y dije, joder, que me quiero, quiero aprender más, más, más. Y creo y hablé con unos cuantos profesores y me dijeron, oye, métete en startups, que ahí seguro que vas a tener manga ancha para hacer lo que quieras. Y fue un poco así lo que, como empecé dentro del mundo de, de Growth. Y sobre todo no leyendo muchos libros, como el de Luis, por ejemplo. Uno de los buenos, de los buenos libros. Sí, oye, pues muy bueno, muy bueno, sí, sí, sí. O sea, y caliente. fue un poco así. ¿Vale? ¿Y cuáles son, fueron tus primeros pasos? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que recuerdas que hiciste en el mundo del growth? Pues fíjate, yo lo primero que hice así para indagar de growth, me monté en la época esta que nos podíamos bajar películas y demás eh, a través de Torrent. Y yo dije, joder, voy a acumular toda la, la serie de Breaking Bad en un blog y puse, <risa> y puse publicidad. Y dije, joder, o sea, ¿y ahora qué hago para hacer más pasta? Y claro, había que traer más gente. Y es entonces donde empecé yo a indagar, ¿sabes? Entonces eh, me metí temas de contenido, eh, descubrí fuentes como Producant eh, Bueno, fue un poco así como el, el trigger eh, lo que me, me metió en este mundillo. Vale, genial. Y ahora estás en Ligbe, no sé si lo pronuncio Ligbe. bien, que yo soy muy paleto de, de aquí de, de Vallecas. Sí. Este... Nah, hacéis, nah. Cuéntanos un poco, ¿qué haces en Linbe? Pues Linkbe es una aplicación muy, muy, muy chula. Llevo yo con ellos un mes y básicamente es una plataforma, una aplicación que pone en comunicación con nativos. Es decir, por ejemplo, si tú quieres, si estás eh, aprendiendo inglés, tienes un cierto nivel y dices, joder, quiero practicar. Pero por, imagínate, por esto de la pandemia, pues no puedes ir a Inglaterra a practicar con nativos. Pues dices, voy a llamarles. Entonces, Lingbee lo que hace es eso ponen comunicación en nativos con gente que está practicando el idioma. Y te digo inglés, pero es como todos los, todos los idiomas del mundo, digamos. Y tú también, como español, por ejemplo, puedes ayudar a otros usuarios a practicar español. Es así como ganas dinero dentro de LingBet. Yo a decir, pero ganas pasta o algo a cambio. O minutos, No, o... bueno, es como una moneda virtual, en verdad. Y va un poco como... Está, estamos trabajando, por ejemplo, ahora en el tema de la gamificación. Y es un poco por donde vamos a ir tirando, ¿sabes? Pero la pasta es irreal. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno la gamificación. Nada. Yo solo aquí sí. un spoiler. Próxima semana tenemos un especial Ready for Grow de gamificación con Sergio Jiménez y Daniel Vecino. Así que quien se quede con ganar de esto, que se apunta a la siguiente semana. <risa> qué bueno. Para gamificación ahí a tope. Vale. Eh, última pregunta que te hago y luego ya nos metemos con temas de herramientas. ¿Qué sería la cosa más guay que hayas hecho en Growth en toda tu vida? Lo que digas, oye, esto lo tengo que enmarcar y contar. Pues creo que lo conté, es verdad, sí, me acuerdo. Eh, lo más top que he hecho y que, me, que sigue funcionando además, que era conectar Instagram con Pinterest. Que Pinterest esta ahora estoy descubriendo que es una fuente que en Estados Unidos es verdad que tiene mucho más recorrido, pero en España ahora no sé por qué hay, un cierto, hay como más boom. Y lo que hice fue, básicamente, cuando publicaban un, unas ciertas fotos bajo un hashtag, por ejemplo, yo que sé, Madrid, imagínate, hashtag Madrid, te metes en Instagram y ves todas las fotos que hay publicadas con ese hashtag. Entonces, yo lo que hacía era publicar automáticamente todas las fotos bajo ese hashtag en un, en un portfolio en, en Pinterest, es decir, que tenía contenido gratuito todo el rato. Y eso lo conectaba con Zapier. Oye, y eso es una de claro, tienes ahí una red social trabajando ellas mismas sola y redirigiéndote tráfico pues un poco a donde tú digas una aplicación. Oh, un... Vale, vale, vale, vale. O sea que el objetivo sí. de eso no era solo llevarlos y que te siguieran en Pinterest, sino redirigir ese tráfico a otro sitio. Exacto. Todas vale. las fotos en Zapier tú puedes poner, por ejemplo, el título de la imagen, el contenido y el link a donde va redirigido esa foto. Vale, Oye, vale mola, mola, mola. Sí, sí, sigue funciona? funcionando, así que si queréis indagar, está, está muy bien. Vale, mola. Es que eso luego lo que me resulta curioso es cómo sacarle partidos o sea, entiendo que al final lo que ocurre es que alguien en Pinterest ve tu foto, accede a ella, sí. hace clic, pam y va a tu URL, pero tiene que estar relacionado con la temática, ¿no? Claro, exacto, eso es. Vale, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Eso bueno. es. Sí, sí, sí. Vale, mola. Digamos que tienes una red social trabajando para ti sola, vamos, Ajá. o sea, automatizada completamente, sí. Qué bueno, eh. tío. Qué rico. Pues bueno, para meternos en el tema del día, herramientas. Vamos a empezar. Uh. ¿Herramientas sí o no? ¿Qué opináis los tres de las herramientas? Okay. Que, quiero, que quiero la discusión de Abuelo Cebolleta. Que empiece el invitado. Venga. Venga, yo herramientas sí. Eh, soy un partidario de utilizar herramientas. Pero es verdad que hay tantas que la pregunta es, ¿Cuál es la idónea para mi negocio? Y mucha gente siempre está buscando la herramienta como la, la fantástica, por ejemplo. Pero yo tengo la sensación de que toda, por ejemplo, si nos metemos en el mundo de las startups, creo que si estás empezando no te, y tienes 100 usuarios, no te puedes meter herramientas como Mixpanel o Intercom, porque es que se te va a ir de las manos. Tienes que buscar soluciones más adaptables a tu negocio. Entonces, creo que por cada fase de tu startup, tienes que ir adaptando ese tipo de herramientas. Genial. ¿Juanma? Pues, pues yo sobre herramientas eh, diré que, como dice Pavel, eh, mucha gente se cree que a lo mejor son como una solución mágica y en cierta parte diría que lo son. ¿Por qué? Porque <risa> esto, esto, es, esto, es, esto, es, esto es aprender cosas que no sabes que no sabes. Es decir, yo a mí me encanta probar nuevas herramientas porque de repente voy a descubrir algo que no sabía, pero que ni siquiera sabía que no sabía. Por lo tanto, es un conocimiento totalmente nuevo que puede que no hubiese llegado a través de mi pensamiento, pero cuando lo veo en una herramienta es como, hostia, qué interesante. Y ahora, a lo mejor, solo con esta idea lo pueden plantar o utilizando otra herramienta o eh, robando eh, esa parte e integrándola dentro del producto. Así que esa es mi opinión. ¡Pum, <risa> vale, vale, guay, guay, guay. Yo es que como no quería que estuviéramos todos de acuerdo, pues yo he dicho, pues yo voy a tomar el papel de abuelo Cebolleta, hombre, yo voy a contar cómo lo hacíamos en los viejos tiempos. No, espérame, en los viejos tiempos tampoco, no, no. no. no lo, lo único que quiero decir es, herramientas sí, por supuesto, es que nos hace falta, es lo que hay, es, es, o sea, es que las necesitamos en, en nuestro día a día para currar, para poder medir experimentos, para poder hacerlos rápido, para poder testear otras cosas rápido o solucionar cosas que no tiene sentido que nosotros solucionemos. Pero, porque, bueno, aquí joder se abre otra historia que es, hay peña que dice herramienta, no, me la desarrollo yo. Y hay gente que se ha puesto a desarrollar su propio intercom. ¿Vale? Entonces, oh, shit. No, no te pongas a desarrollar tu propio intercom. Pero, por otro lado, es que tú contrates una buena herramienta, no te asegura el éxito. Que antes lo comentábamos, por eso Baro ha hecho el comentario a lo de la magia. Y es que, que la, la varita no hace al mago. Es decir, Gandalf no es su bastón. ¿Sabes? Uh -huh. Gandalf con su bastón, ¿vale? O sea, el bastón es una parte de Gandalf que va con él, que está ahí, pum, y tira bolas de fuego, pero, eh, pero no es lo que le hace del todo, ¿no? O sea, al final es la conjunción de ambos y el uso correcto de esas herramientas. Entonces, OK a las herramientas, pero con la supervisión y control de quien está detrás. Sí. Y mira, ahora, ahora que dices esto, eh, es un punto muy importante. Cuando Gandalf está en Moria y no saben por dónde continuar, eh, para los que no hayáis visto el Señor de los Anillos, Tenéis que verlo, no no voy a explicar nada más. Y hay un momento que se queda que no sabe por dónde ir, es decir, ni su propio conocimiento es suficiente. Y al final decide tirar por donde cree que el instinto, dice: Cuando no sepas qué hacer, fíjate de tu instinto, Samsagas de Ganji. <risa> <risa> no, ¿eh, chaval. Eso es, en, eso es en la extendida, tío, ¿no? Eso es en la extendida, además, creo. Puede ser, puede ser. <risa> Joder, a eso. Ya, vaya, vaya nivel, vaya nivel. Está viniendo, tengo que volver a verla ya. <risa> Buen momento ahora. Según esto hola. Que, que estabais comentando, ¿no os parece que a veces eh, se genera la estrategia desde las herramientas y no al revés? Venga, Pablo, dale. <risa> Yo creo que lo primero es la idea. Y luego es buscar el medio por el que la tienes que hacer eh, esa, esa idea más fácil, eh, más rápido y lo más económico posible. Creo que es la idea. Eh, creo que es erróneo ir buscar herramientas por buscar y luego decir, voy a aplicar esta porque creo que es adaptable a mi negocio. No, yo creo que cada negocio tiene su objetivo, tiene que ir a, a, a ese objetivo y luego en base a ese objetivo tiene que ir buscando herramientas adaptado a eso, no al revés. Es mi opinión en esto. Mm. Yo, a mí me, me gustaría también añadir algo aquí y, uh, es decir, hay como una cierta mentira, ¿no? También eh, con las herramientas que es, como es tan fácil utilizar cualquier herramienta, cualquier persona uh -huh. que se la descarga, se hace el usuario, entra al dashboard y con que haga solo una cosa, tiene una percepción falsa de, o uno, o que está haciendo grow o que de verdad está utilizando eso correctamente, simplemente porque le funciona. Uh -huh. Pero... Entonces, eso incluso a veces detiene a los equipos o te hace creer, la, te hace tener la falsa perspectiva de que sabes hacer esto cuando realmente esa herramienta ni siquiera te está aportando valor. Entonces, creo que hay una línea ahí que tienes que saber qué herramienta utilizar según, eh, como dice Pavel, el momento en el que estás o las necesidades que ¿sí? tengas. Eso es. Bueno, Corti, ¿tú qué opinas, tío? Que o sea, además de moderar, tú también puedes contarnos cosas, tío. Totalmente. A mí, yo la planteo la pregunta porque yo creo que a veces eh, pasa justo esto, ¿no? Que primero se encuentran herramientas y luego todo lo que hace se gira en torno a las posibilidades de esas herramientas. Uh -huh. También a veces pasa justamente lo contrario. define una estrategia sin... Bueno, pues lo, lo que sería ideal, lo que nos gustaría hacer y luego nos vamos a la realidad y nos damos cuenta que no hay herramientas que soporten esos flujos o esa, o esa forma de, de trabajo y te tienes que acabar construyendo algo muy complicado y que tampoco va a nada. Entonces, yo, yo creo que es que es lo típico que construir desde el tejado y desde y desde los cimientos a la vez, no o es sea, decir, tienes que saber más o menos qué estrategia quieres seguir, pero también tienes que conocer qué herramientas tienes a tu disposición para ir decidiendo por qué caminos puedes ir más rápido. Oye, pues mira, pues si giro un poquito mi estrategia por aquí, en lugar de salir dentro de tres meses, uso estas dos herramientas y tiro por aquí y agilizo. Pero si no tienes la visión a la vez, eh, yo creo que al final acabas teniendo un problema que es tener una buena estrategia que no se puede ejecutar. O si no, lo, todo lo contrario, eh, ser muy táctico y acabar haciendo, pues, lo, por, yo qué sé, los hacks que te proponen las herramientas, pero no tienes ni idea dónde te conducen. Y cualquiera de esos dos caminos es muy peligroso. Sí, exacto. Totalmente, tío. De hecho, muchas veces eh, nos pasa una cosa y es que eh, solo se te ocurren o solo trabajas ideas eh, dentro de la, los márgenes de las herramientas que tienes. Mm. Es decir, mm -hmm. como tengo esta, esta y esta, pues ya empiezas a pensar en, pero claro, es que hay tantas, que si te empiezas a plantear todo lo que puedes hacer con cada una de ellas, pero es verdad que es lo que decía Pavel, si tú partes de la idea, tengo la idea, busco, oye, mis herramientas no pueden, pues voy a buscar otra. No, no, no. Ahora, esa idea tiene que merecer el integrar sí, sí. una nueva herramienta. Y aquí llegamos con otro tema importante, integración de herramientas. Claro, o sea, sería maravilloso uh. tenerlas todas. Pero cuando, bueno. cuando tienes que plantearte el coste que tiene la integración, uh. o sea, ¿qué, podéis, qué, ¿qué nos podéis comentar aquí de integración? Bueno, en mi caso, repitiendo un poco lo de antes, es lo que te digo. Si tienes pasta, yo iría a las que a las más top, está claro. Pero yo soy más proclive, por ejemplo, de aunque aún teniendo dinero, podría, yo creo que me gusta tanto el tema de automatización que intento automatizarlo yo mismo, utilizando, por ejemplo, las mismas Excel, trabajando con datos. Eh, si veo que no lo puedo hacer, voy a buscar esa herramienta. Pero vamos, eso depende de cada fase de, de cada persona, de cada startup, de cada producto. Pero vamos, si tienes la pasta, yo iría a las más top, eso está claro. Que ya lo hablaremos de nuestro stack aquí como herramienta. Venga, ahora hablamos sí. de nuestro stack. Sí, sí, sí, sí, sí, y, sí. Y luego, Luis, también una cosa interesante que has dicho sobre el tema de las integraciones es que también pasa en mucho, muchas startups que están empezando, o que a lo mejor no tienen recursos, que empiezan sí. a instalar píxeles y códigos dentro de su web, porque ahora utilizo esta, ahora utilizo la otra, meto Hotjar. Eh, de repente, han instalado tantas que luego no utilizan y que no la han quitado bien yeah. y las webs se quedan en una castaña con una velocidad súper cutre. Entonces, Cierto. hay que tener cabeza eh, a la hora de, de, porque cada una de las capas que le estás poniendo de una herramienta te está ralentizando la web. Y la, y la velocidad yeah. de la web, a lo mejor, te va a dar más conversión que la propia herramienta en sí. Mm -hmm. Sí, por no hablar del coste, que a veces cuando se levantan rondas, sobre todo, a veces iba con mucha prisa. Yo he visto muchas startups usando muchas herramientas que las están pagando y no las están usando. Y al final cada sí. herramienta parece que no, pero dices, oye, 200, 300 euros al mes en un año son 3,000 pavos y suma unas sí. cuantas herramientas y eso es un sueldo. Totalmente, sí, entonces, tío. De hecho, ahora que has comentado eso, Corti, tenemos, <coughs> eh, a veces cuando empezamos a trabajar con un cliente que ya es grande y ha pasado por alguna ronda, nos encontramos un stack de 12 herramientas de las cuales tienen, eh, imagínate, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es real, ¿vale? Es Intercom, que tiene como tres partes y tienes Intercom para esta parte, esta otra herramienta para esta otra parte, que podría hacer también con Intercom, esta otra parte de aquí con esta otra. Luego tengo amplitud pero es que también tengo Mixpanel, porque es que me daba esta cosita que dices, oh, uh -huh. shit. Y es lo que dice Juanma, o sea, tienes una montada ahí para enviar todos los trackings de la leche, pero es que encima, tienes, eh, estás pagando todas estas licencias, porque si todavía son los trials, pues oye, los trials, pues mira, ahí están, pero sí, pero sí, sí, sí es, hay que tenerlo en cuenta también. Mm. Sí, y pasa y una lo... cosa con, perdón, Juan, dale, dale. No, no, adelante. <risa> Joder. Qué que, que bondadoso, ¿eh? Que pasa una cosa con las herramientas, por ejemplo, cuando has hecho Intercom, yo Intercom cuando salió era simplemente para el live chat, el chatbot, pero se ha metido en tantas cosas, en nivel marketing, en analytics, en uh -huh. temas de también te salen pop-ups, FOMO, que dices, claro, claro, claro. tiene tantas este, cosas. De hecho, tío, uh -huh. Intercom empezó siendo otra cosa. O sea, cuando yo, yo, o sea, ¿Ah, yo sí? me acuerdo que lo contraté cuando eran 99 dólares y no tenía el live chat, ¿sabes? Eran 99 dólares y era solo eh, como la automatización de triggers. Uh -huh. Y luego ya Muy es bien. cuando dan el paso atrás, meten la parte del live chat que yo no lo entendí porque a mí la parte que me molaba era la otra y luego volvieron a ser, o sea, no, yo no sé qué pasó ahí, tío, me gustaría conocer esa historia de mano de sus founders porque hubo algo raro Pero, Joder, y, y eran 99 dólares todo gratis, o sea, bueno, casi gratis por 99 dólares, vamos, o sea, era un regalo, tío, imaginaos. <risa> Joder, llegas a pillar eso en esa época, tío, y sin cambiar el pricing, vamos, lo que tienes ahora sería increíble. ¿eh? Ya ves. Hay sí, gente sí, sí. que mantiene el pricing y no los abandona por porque tiene el pricing original y, claro, uh -huh. vete tú de ahí con lo que cuesta. ahora. Uh, sí. sí. Y luego, eh, con lo que estaba contando Luis también de eh, las herramientas, ¿no? las profu la profundidad que tienen, también lo que pasa es que directamente aquellos que tienen herramientas no las, no las exprimen y me veo a lo mejor herramientas potentes y que la mayoría de la gente utiliza de una forma superficial. Eh, las 3 cuatro funcionalidades más conocidas, las que ha leído en un hack por allí, las que ha visto, las que ha hecho una búsqueda. Y luego te das cuenta que tienen unas posibilidades, sobre todo a nivel de hipersegmentación, hiperpersonalización o, como dice Pavel, a temas de automatización con las APIs, que se pueden hacer maravillas. Y la gente desconoce eso y se queda en la capa más superficial de una herramienta. Sí, eso tú y yo, Juanma, lo vimos un día, ¿te acuerdas? Que estábamos viendo, no me acuerdo qué herramienta. Y tú me dijiste, es una cosa súper curiosa, además, y es verdad, dices, joder, siempre mírate configuración avanzada, porque, y es verdad, le das y te sale una de cosas y la gente, lo que dices tú, se queda en lo superficial. Pero, vamos, si te ves la configuración y te lees un poco la documentación, que es verdad que es un poco aburrido, es como cuando te compras una telenova, no te vas a leer la, la, el, el manual de usuario. Pero aquí, en este caso, yo lo haría, vamos. Es lo que te hace un poco dar ese punto expertise, digamos, en, este, en esta herramienta. Quizás no, no nos pasa que tenemos toda la sensación de que tenemos que probar más herramientas para no profundizar, ¿no? porque esto es, esto es muy habitual, lo de integro una herramienta, le pongo dos cosas y me voy a otra porque tengo la sensación de que me estoy perdiendo una oportunidad ahí. Hmm. Yo creo que la gente, lo que dice David Juan antes, que como no sabe utilizarla, se aburre y dice voy a utilizar otra. Eso pasa muchísimo y lo he visto un montón y no profundizan en este sentido, ah. claro. Yo es que tío, tío, tío, tío, tío, las dos cosas son un problema, tío, tanto infrautilizarlas como sobreutilizarlas. ¿No habéis visto? Sí. O sea, por ejemplo, una cosa que nos está pasando también es que entramos a un cliente y de repente tiene intercom, te abre un pop-up, te he metido otro, pum, cookies, te meto otro, pam, no sé cuántos, y dices, holy Y yo le pregunto, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿tú qué es lo que quieres que haga el usuario? Y no coincide con ninguno de esos cinco pop-ups que han aparecido ahí. Entonces es como, ostras, o sea, eh, por un lado se está produciendo una saturación del uso. Uh -huh. Y es verdad que, o sea, es como, veo las dos partes. O sea... Sí, y, y además, en, en línea con esto, Luis, aquí también pasa que es que no se mide. Es decir, eh, ponemos muchas cosas, ¿no? Aquí no le ha pasado que entras. Pop-up, el exit pop-up, la cookie abajo, el chat. Eh, dices, ¿Cuándo voy a poner el, el banner ¿No del grupo? <risa> el master, el de sumo, de suscríbete. <risa> <risa> y solo no, quieres tío. leer el blog. Y, y, y a medio que vas bajando te sale la ventanita a la derecha. No te pierdas. Y, joder, ¿qué te Parece que te interesa. Eh, quieres <risa> suscribirte. <risa> sí, tío. Pues yo <risa> me atrevo a decir que la gente no tiene esto medido. Entonces no sabe tampoco cuál es la que le está llevando, porque seguramente miren el CTR y ahí se quedan. Pero sí. eh, eh, no tienen UTMs o no tienen parámetros y probablemente no vayan a saber. Eh, el impacto que tiene cada una de ellas. De, de hecho, esto suscita un tema que yo lo he visto mogollón, sobre todo en herramientas de e-commerce, que es el tema de la asignación de ventas. La mayoría de las herramientas, por ejemplo, que se pueden usar para hacer growth en e-commerce, te dan un reporting de cuántas ventas han generado. Eh, uh -huh. No sé si lo habéis visto mucho, yo lo he visto con, con algunas, que al final estas herramientas claro, evidentemente miden eh, desde su punto de vista, dice oye, yo impacto una venta, me la asigno y ahí te tal. Y si te pones a sumar las ventas de varias herramientas, te sale un 200% de las ventas. Que dice, Joder, ¿cómo he podido vender tanto? ¿Os encontráis mucho este problema integrando herramientas? Yo, mira, me pasó una vez hace tiempo cuando trabajé en LG Electronics, que ellos tenían Analytics y Adobe Omniture y un día, analizando una landing, veo que los datos son diferentes de las visitas a la web. Y digo, joder, ¿cuál es la verdadera? Y ahí me quedé, dije, bueno, voy a tirar Analytics, que es pues, Google, no sé, pero vamos, me quedé flipado con eso. Yo he visto ese, tío, ese problema entre Analytics y Omnitour mogollón de veces. O sea, yo no sé por qué la gente utiliza Omnitour. O sea, no, no lo sé, todavía no veo, o sea, teniendo un, un 360, tío, pero bueno. Yo. Yo, fíjate, estando en empresas grandes, el, lo hacen muy bien, tío, porque viene el típico Adobe. Y, claro, cuando tú le venden la, le venden las herramientas a empresas tochas, eh, es muy difícil luego quitárselas. Porque es, yeah. es tan dinosaurio, tan difícil el, el manejar este tipo de licencias, que cuando lo venden, tío, se queda ahí de por vida. Que es yeah. algo, por eso yo me cambié a startup también, para ver más cosas. <risas> sí, porque a mí un poco, pero, bueno. Mm. Ok. Mira, os voy a ir lanzando alguna preguntita, luego, luego dejamos lo del stack ya para la parte final, porque eso va a ser el, el colofón, ¿vale? Entonces, mira, vamos a empezar respondiendo alguna preguntita, por ejemplo, Víctor nos preguntaba, ¿alguna herramienta de análisis de LinkedIn te recomendéis? Uh, pues la propia LinkedIn, ¿no? Te da Analytics dentro, que yo sepa, vamos. De, de LinkedIn yo, yo me sé LinkedIn, un par buenas, ¿eh? Dale, dale, Juanma. Dale, dale, dale. De, de LinkedIn, yo me sé... Espera, Juanma, Juanma, Juanma, Juanma, Juanma. ¿Eh? Tienes que decir, ¿Publicidad? Si, quieres, si quieres que diga cuáles son las herramientas, comenta interesado, aquí. <risa> <risa> dale, dale, dale. Vale. Pues, Shield App, esta, esta te da... Álvaro, la puesto. Vale. Y luego otra, que es tracking.bit que esta te da quiénes son... Esto lo hacía yo a mano, no es spreadsheet, pero te dice quiénes son las personas que están con más engagement contigo. Uh -huh. interesante. Ay, es interesante. Es tracking.bit <risa> o biz. Sí, mira, es? lo, lo escribo. Venga. Sí. Ah, tracking.bit. Vale, tracking <risa> tracking oh. sin la G.biz para los que nos estéis escuchando. Oye, pues muy buenas herramientillas. ¿Alguna cosita más que vale. se os ocurra para LinkedIn o que uséis vosotros, aunque ya no sea análisis, ¿Qué herramientas usáis para primer LinkedIn como los primís vosotros dos? Ah, amigo. <risa> pues yo hace tiempo utilizaba Duxup para. Porque vosotros sabéis, la gente que nos está viendo, compartimos muchas guías, mucho, muchas herramientas y demás. Y es lo típico de, oye, decir interesado y os paso la guía, por ejemplo. Uh -huh. Entonces con Duxub lo que hacía era extraer. Eh, las personas que daban like al post o comentaban y lo que hacía era crear esa lista y mandaba automáticamente un mensaje. Además era personalizado, es decir, eh, podías, hola, nombre, y le mandabas un mensaje un poquito más personalizado. Con la guía en este caso. No, sí. Mola. Uh -huh. Y nos preguntan por el chat que qué opináis del Empod. Que yo no la <ríe> conozco. Dale, vale, o le doy yo. Dale, dale, dale, tú. Lempod, para quien no lo sepa, eh, es una extensión de Chrome que lo que hace es juntar en un grupo diferentes perfiles de LinkedIn para que de forma automática se den like entre ellos. Y cuesta 3 o 5 euros, ahora no me acuerdo, eh, por, in por ingresar a cada uno de ellos. ¿Qué opino yo? Que hay que tener mucho cuidado. Es decir, eh, como todo, ¿no? Es un arma de doble filo y más cuando es tu propio mm. perfil. Y no tanto a nivel de seguridad, sino a nivel de, yo lo he probado porque casi siempre que hay algo nuevo, pues, aunque sea, entro, ¿no? Y, y sí. esto he es un vistazo. Y aquí, por ejemplo, pues, te das cuenta que son nidos de spam, muchos de ellos. Que entras y, eh, pues, a lo mejor no me interesa eh, estar dando like a alguien que es competidor mío. Así que esa, esa es la opinión. Sí, yo conozco otra que se llama Lemlist me parece, ¿no? Que se llama Juama. Lemblist. Eh... Lemlist creo que es la, la tool de email marketing de los de Lendless. Ah, vale, vale, vale, Vale, pues debe ser la misma. Pero sí, al final hay que tener mucho cuidado con eso porque al meterte en un pod tú crees que vas a conseguir likes, pero claro, ¿a qué coste? Porque si tú estás dando like a posts de promocionales, al final tu perfil se va a degradar completamente porque tu red va a ver de repente contenido que dice, este tío, ¿cómo, da, cómo está comentando este tipo de posts? No encaja. Es verdad que si se aplica bien hacia un nicho de mercado muy, muy específico del que tú perteneces, sí que podría ser interesante. Pero es lo que dice Juan hay que tener mucho cuidado. Tener cuidado dónde os metéis. Esto conocía nuestra madre. A ver con quién te vas. Sí, que... sí, sí, sí, sí. Qué razón tenía. Maximiliano nos pregunta por aquí. ¿recomenda, eh, ¿Recomendáis Excel o Google Sheets o Airtable? ¿Qué utilizáis? Yo Google Spreadsheet. O sea, debe ser Excel el claro, que sí. comenta él. Sí. Yo, sí, el Table, bien. la verdad es que me he metido, pff, no sé, me parece muy parecido a Excel, es verdad. Tiene, es como más, el UX es mucho más bonito, pero la verdad es que estoy tan acostumbrado que no sé por qué me iba a cambiar. Pero bueno, esos son como manías. Juanma, sus cositas? Eh? el Table tiene sus cositas. Juanma, sí. ¿tú qué piensas? A mí el Table me gusta mucho y creo que es súper configurable y es como un express y vitaminado. Eso sí, para mi día a día, entiendo que AirTable es mejor, ¿eh? es, es, es uh -huh. más completa. Pero Spreadsheet, a mí, me, yo le tengo muchísimo cariño y con los addons que tiene. Sí, tío. Es muy, es muy old school, es muy old school. Me pasa me... lo mismo, tío, me pasa lo mismo. Sabes que es, o sea, me, me gusta mucho AirTable y tal, pero la realidad, tío, es que o sea, en el día a día yo uso muchísimo más Excel también, tío. claro. claro. Eso es que, no, no. Mayores, tío, sí. que no nos ah, apetece no. ponernos ahí a cacharrear con AirTable. Tables. Claro. Sí, es lo que, la la herramienta. que lo tienes a mano al final, sabes, lo tienes a mano claro. y te mm -hmm. soluciona, te resuelve. Y lo conoces sobre todo. Air Air Table Table, no lo... en mi caso, yo por mi caso, o sea, conozco AirTable, pero no al punto en el que conozco Excel, entonces digo, a ver, ¿para qué me voy a meter a indagar más? Que es muchísimo tiempo también, está claro. Claro, yo un Airtable lo veo como algo un poquito más complejo, o sea, es decir, si quiero utilizar, imagínate, voy a hacer un code, o sea, un, un proyecto y hay una parte que quiero que no sea sea no code o que vaya a tirar de ahí una API y no sé qué, y, o que se haga un pago y me cambie una celda, o sea, uh -huh. cuando vais a meter algo más un poquito más eh, complejo, yo creo. Sí, eso está guay. También, por ejemplo, eso se puede hacer con Zapier conectado con Google Spreadsheet. También te permite uh -huh. conectar y hacer más o menos lo mismo que Airtable a nivel básico de forma fácil. Uh -huh. eh, eh, lo, lo, bueno, lo bueno de table, perdona, Corti, que te corte, es que sobre todo en una startup early stage, que siempre se está preguntando, ¿qué cerremos utilizar? o ¿Qué puedo utilizar? Como esa inversión de tiempo que tú haces al elegir una herramienta, dices, venga, voy a elegir una herramienta CRM. Realmente aquí te estás comprometiendo, no, no llega a ser una hipoteca, pero si empiezas a construir sobre eso, estás metiendo costes, estás metiendo esfuerzo, estás metiendo tiempo. Cuando quieras migrar, si no te ha funcionado, puedes tener un problema. En cambio, utilizar por soluciones como Airtable, que es tan modular que te puedes crear un CRM un poco ad hoc, y luego, si más adelante ya tienes otras necesidades, migrarlo. Y así has, has podido reducir el, eh, la oportunidad, el coste de oportunidad. Mira, Nos bueno, dice Vicente de Streamlux, que él usa Google Sheets y que puedes hacer scripts conectados con todas las APIs que quieras. Y él me, me consta que el otro día comentaba que está dejando de usar para algunas cosas Integromat y le está dando caña a todo esto. Juan Juanma, sí, sí. saca un tema interesante. Ya paso, os lo pregunto. El tema de, de, al final, de cuando utilizas muchas tools, o, o algunas sobre todo las utilizas un poco hardcore, eh, hasta, ¿hasta qué punto es bueno teniendo en cuenta la dependencia que te genera? Y dependencia en el sentido de si mañana esa startup cierra mmm, partes importantes tuyas de tu negocio se van a quedar mmm, fastidiadas o incluso si quieres migrar, ¿cómo, ¿cómo afecta eso? ¿Hasta qué punto hay que implicarse con una herramienta? En mi opinión, y, y, o si quieres empezar tú, Pavel, yo, venga, le doy. Yo, es verdad que siempre tienes que tener ese conocimiento de, de la herramienta, de cómo, qué es lo que hace. Porque tienes razón que imagínate que por lo que fuese esa herramienta Mixpanel, imagínate, desaparece y dices, joder, ¿qué hago? Estarías jodido. Todos tus reportes, todos tus funnels igual quedarían afectados. Pero es verdad que si tienes ese mindset de sé de dónde está el dato, sé cómo cogerlo, sé cómo estructurarlo y sé lo que quiero al final o sé cómo el cliente lo quiere, lo lo puedes aplicar con otra, otro tipo de herramientas o tú mismo, por ejemplo. Pero es verdad que tenemos una gran dependencia ahora mismo. Y hace poco un compañero mío en LinkedIn me decía, porque estamos de broma, el tema de las APKs en, en las aplicaciones. Y, me, y yo le decía, joder, es que dependemos tanto de, de las store, de donde están publicadas las apps. Y me dice, sí, sí, un día a Google le da por no publicarnos la app o la subida y ya está, no podemos hacer nada. Digo, joder, es verdad. Sí, sí. Tenemos mucha dependencia de terceros. ¿Juanma? Sí, sí. Yo creo que, eh, es decir, a lo mejor hace tiempo era más peligroso porque, y, y a mí me ha pasado, ¿no? Eh, eh, antes estábamos utilizando unas ciertas herramientas de adquisición de leads eh, que para automatizar la parte de LinkedIn. ¿Qué pasaba? Nosotros estábamos volcando, o al menos yo en la parte de B2B estaba volcando muchísimo, muchísimo esfuerzo ahí. Y si algún día pasaba algo, podría haberse comprometido. Y pasó. Pasó que de repente era, era una aplicación rusa así muy súper, súper cutre, que cuando la ves dice esta es buenas. Eh, es decir, es que cuanto más cutre, mejor que He, he llegado a comprar eh, herramientas eh, a, en India que, que no están ni catalogadas, que las he encontrado en <risa> páginas super raras. Y, y claro, la tiraron porque LinkedIn de repente pasó a detectarla y era como, wow hemos diseñado toda la estrategia en base a esto. Tuvimos que migrar a otra y, por suerte, ahora mismo estamos en un momento que salen herramientas así. Hay herramientas por todos los lados. Hay productos cada día. Eh, pones eh, Haces una búsqueda en Google con la herramienta que tú quieres buscar y le pones a Alternatives y te salen un montón. Y hay un montón de alternativas. Por lo tanto, creo que hay menos miedo ahora a, a que te genere esa dependencia porque hay mucho, mucho, mucho donde, donde apoyarse. Vale. Luis, ¿algún comentario sobre esto? No, o, o alguna, ¿Y alguna parte donde no usaríais herramientas? Es decir, ¿hay, ¿hay alguna parte tan crítica de, de todo el proceso que preferís tenerlo más controlado o con una herramienta a lo mejor que sepas que, que va a tener más recorrido? O, ¿O todo lo veis por igual? Pues fíjate, es que, yo en mi, caso, en mi caso... Ah, perdón. Dale, dale, no, no, dale, dale, perdón, perdón, perdón sigue. Sí. En mi caso, por ejemplo, la parte de Customer Service, porque al final trabajamos con usuarios... El tema de automatizaciones, incluir herramientas, me parece bueno hasta cierto punto, pero creo que deberíamos humanizar más esa parte de al final un usuario, si tiene un feedback, si tiene un comentario sobre nuestro producto, creo que deberíamos leernos porque sobre todo nos puede aportar mucho a nosotros. Guay Luis. Eh, tío, se me ha mirado por completo, tío. es que me estaba haciendo aquí una lista, me estoy haciendo una lista para lo del, el, el, el siguiente paso de, del podcast. ¿Cuál era la pregunta? Por favor, ¿me puedes repetir? ¿Alguna Cada parte? ocurre más esto, tío. ¿Me estoy haciendo mayor? ¿Esto es hacerse mayor? ¿Me estás <risa> haciendo mayor. ¿Alguna parte donde tú no usarías una herramienta? ¿Alguna parte de tu producto o, o, o algo que no esternalizarías nunca o ah, que tendrías es que mucho donde, cuidado? Para, vale, ya me he de lo que iba a decir. Donde hay una herramienta, hay otras, tío. O sea, quiero decir, al final, <risas> Qué donde, donde hay una herramienta, eh, se pueden usar otras, ¿sabes? O sea, quiero decir, si pierdes una, pillas otra. O sea, no pasa nada. Hay muchas. Entonces, yo creo que al final no es tan, pero es que, por ejemplo, si es core, o sea, en lo que es core de mi compañía, esa parte no la haría con una herramienta. Si no es core, o sea, es decir, si yo siempre pienso, eh, ¿me va a incrementar el valor desarrollar esto? Y si la respuesta es no, meto una herramienta. O sea, es decir, ¿me va a comprar alguien pagando más dinero porque yo haya implementado esta parte del negocio? y Si la respuesta es no, meto una herramienta. Si la respuesta es sí, meto, eh, la, lo desarrollaría yo porque es parte de mi tecnología. Pero es que eso es en el menor de los casos, tío. Es que eh, os cuento ya por qué estaba en la parra. Me estoy haciendo una pequeña lista porque es que creo que, claro, al final llevamos 34 minutos hablando, pero creo que la gente lo que le puede molar es que le digamos herramientas concretas. Entonces, me estaba planteando algo, a ver si os mola. Algo que sea, pum, eh, alguien dice, venga, referal. Y entonces decís las herramientas y una frase, ¿sabes? Y entonces, como muy rápido y como pam, pam, pum, pum, pum, ¿sabes? Sí. A lo mejor nos mola, ¿eh? Y queréis algo es más. Bueno, ¿sí? sí, es bueno ¿sí? Sí, ejercicio. Bueno, ¿sí? Venga. Sí, sí. A ver qué se nos viene a la cabeza. Se me ha ocurrido así. Entonces, me está haciendo una mini lista. Entonces, si queréis, Luis. venga, pues, voy diciendo yo. Aquí vale. Y, y Luis, Luis, Luis, antes de que empieces, voy a dejar yo el último quote sobre la pregunta que ha hecho eh, Corti. Y, Venga, y, ¿tú? ¿dónde no? ¿Dónde no aplicar esas herramientas? Si contamos que el core, de tu si un negocio es un cuerpo, el core es el core y las extremidades son las herramientas. ¡Joder, qué oh. poético! Ya, tío, es que es un filósofo, ¿eh? Últimamente, no, no, no, eso me ha me ha vale, Va a pues. al alma. Venga, pues Luis, arranca, arranca. ¿Con, qué, ¿con qué arrancamos? ¡Bum! Venga, o sea, lo que, lo que me planteaba es, oye, vamos a ir con lo más desde lo más fácil, que es el funnel, y luego ya nos metemos en, en cosas concretas, ¿vale? O sea, ¿qué herramientas Venga. utilizaríamos, por ejemplo, para captación y adquisición? Venga, Pavel. Pues, así se me ocurren las típicas Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, eh, y luego todas las redes sociales, por ejemplo. La que, el ejemplo que os he dicho, por ejemplo, antes de Pinterest sería buenísimo porque sí. estás sin crear contenido, estás llevando tráfico a tu web, eh, así, tal cual. solo con, con contenido de otros. Ese podría ser mi ejemplo. Perfecto. ¿Juanma? WordPress. Mm -hmm. mm -hmm. Perfecto, mola. Eh, bueno, tirando, de ahí, por ejemplo, un Zoom, ¿sabes? O todo este tipo mm -hmm. de lugares donde un product hand. Mm -hmm. eh, muy es buena. que, que quizás deberíamos eh, verticalizar un poco más la pregunta, porque como aquí amplio. Claro, no sí, digo... Empezamos por lo general y luego seguimos que ah, okay, okay. ya en, en más. Entonces, ir apuntando vosotros también, eh, por ejemplo, referral, tal, no sé qué, sabes, onboarding, no sé qué, ¿vale? Ese tipo de vale. cositas que vamos respondiendo, Corti. Venga, pues yo diría, por ejemplo, para mí captación muy importante jugar con los precios. En e-commerce, un Minder es o un board file que te que te permiten optimizar tu estrategia de pricing conectada, por ejemplo, en Google Shopping o en Marketplaces. Y entonces tener siempre el, el mejor precio, pero dentro de los márgenes que, que tú te definas. Uh -huh. Coño, qué buena. Uh -huh. Venga, referal. ¿Quién le da? Pavel, vamos siempre empezamos Venga. si queréis, Pavel, Juanma, Luis y yo. Venga, yo hace poco, de referral hay pocas que conozco, pero una que se llama Brace, que la estoy viendo con la aplicación en la que estoy trabajando y la verdad es que tiene mucho potencial. Mira, si queréis os la escribo aquí y es muy, muy chula. Brace, ok, mola. Vale, yo Hola. diría referral hero. Venga. Eh, es como una pequeña suite con todas las dinámicas, digamos, para viralizar productos. Mola. Y la puedes integrar y directamente tienes todo ya las funcionalidades a la mano, ¿no? Vale, sí. guay. Corti. Eh, uh -huh. First Promoter, que es una herramienta de afiliación y referral muy orientado a SaaS, muy baratita, pero te permite hacer más o menos todas las típicas estrategias que se te ocurran en referral y, y demás. Súper fácil uh -huh. de usar. Vale, guay. Yo eh, la verdad es que no se me ocurre ninguna, chavales. Hace mucho tiempo que no he trabajado temas de referral directamente con una herramienta. ¿Sabes? ¿Ves? Esta parte sí que suelo suelo hacerla a mano, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, yo, fíjate, eh, venga. yo, yo de referral tengo que también decir que más que tool, creo que debería ser tu propio producto el que tenga integrado esta funcionalidad. Porque tú lo has dicho en muchas en muchas de tus charlas, Luis. Y creo que es verdad, si tu producto eh, es el, el boca a boca lo tienes que generar tú dentro del producto. Tienes que hacer posible que eliminar esa fricción de compartir tu app con otros. Eso es. Y de hecho también es que muchas veces el momento en el que pides que alguien comparta es tan propio de tu producto que las tools no te valen. Pero, oye, estamos hablando de tools. O sea, que fantástico. Yo es que no se me ocurría ninguna en este caso. Venga, siguiente sección, interacción con el cliente. O sea, herramientas que, te ayuden a generar una interacción con el cliente, ya sea para que termine comprando, para que vuelva uh -huh. a tu app. Venga, vamos a empezar solo que termine comprando. La de que vuelva a tu app, vamos a meterla dentro de, de recurrencia. Vale. Yo digo una que se llama Olark. La pongo aquí. Uh -huh. Es muy chula. Además, se parece a Intercom, pero es mucho más de tirando de engagement y construye una especie de chatbot muy. no es como un bot, digamos, es, parece superhumano, de hecho. Echarle un ojo porque estaba muy, muy curiosa. Y es tanto para ¿Vale? web como para apps, sí. Vale, Mola. Eh, yo diría AdRoll. Mm -hmm. es, es, <risa> sí, es de retargeting, pero eh, segmentando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando digo muchísimo, a veces hasta asusta eh, de, lo, de lo que puedes llegar a ver ahí, que dices, pero esto tiene mis datos o qué pasa. Esa, esa forma... Esa forma multicanal. Sí. Sí. Esa es la que te coge el logo de tu web y te la pone uh, en el email, sí. Guau, esa es total. sí, sí, sí. sí. sí, sí incluso tú lo puedes hacer... ¿tú puedes hacer? Vas a, contrar, sí. a rellenar el, el registro y te aparece ya a que y se dice, ¿what? Si yo no sí. he dicho nada de esto. <risa> sí. Muy buena. Bueno. ¿Cómo es? ¿Puedes repetirlo? Sí, addroll y la add roll. activo sí. también ahí. Mola, muy buena. Ah. Oye, si la gente tiene alguna herramienta que nos la dejen en el chat, porque vamos, seguro que a ver, a nosotros nos conocemos todas, pero aquí la gente también podría comentar. Corti, ¿alguna...? Para mí, en relación con el cliente, tenemos una española que se usa mucho en e-commerce, que es Octane, que es un, bueno, es un chat con Covisor que está muy orientada a que la gente atención al cliente, haga, ayuda a vender, ¿no? para, sobre todo para la gente que no está tan acostumbrada a comprar online les permite uh -huh. compartir pantalla y guiarles en el proceso. Y aumenta mucho la conversión en e-commerce. Sí, sí. Qué bueno. Muy bien. Yo soy muy fan de Intercom. No puedo decir otra en sí. este caso porque soy tan fan de Intercom que, eh, bueno, llevé su camiseta hasta que se me reventó entera. O sea, que vale, yo intercom intercom digo, tal. Tal Oye, Luis, no es una, una pregunta, Luis. Dale. ¿Tú qué crees? ¿Tú eres de Intercom? O sea, yo ya has dicho que es de pero yo creo que Drift le, le da mil vueltas en este sentido Intercom, ¿no? Pues yo, yo he instalado las darlo. dos. Joder, Drift tiene... ¿Sí? De hecho, lo que ha dicho Juama de AdRoll lo tiene dentro del chat y es el propio chat el que, por ejemplo, si, si tienes un dominio de empresa... Ah, vale. te dice... Pero Drift es más, es más el chat, ¿no? O sea, es directamente el chat e interlocución. El mm. chatbot, vale, sí. Sí, sí. Sí, de hecho, yo hay una parte ya de... O sea, esa parte de Intercom, yo es que no suelo ni activarla, tío, la de, la de chat. O sea, que ¿No? al final yo Joder. siempre voy por la otra parte de, del motor de reglas de negocio para que salten CTAs, o sea, llamadas a la acción... Pero vale. pero bueno, desde que en breve no será necesario <risa> ah. <risa> Entonces, vamos y siguiente. Yo, vamos yo, un momento, yo, yo añadiría eh, porque muchas veces siempre estamos mirando fuera, ¿no? A las americanas, Intercom, eh, pues hay una ah. que además somos, somos amigos de Frog, de que viene de Málaga. Y tienen una herramienta que no tienen nada que envidiar a Intercom. Pero es eso, ¿no? A veces, como siempre, miramos americano, americano, y estamos teniendo unos productores también aquí en España, que cuidado. Sí, claro. Cierto. Octane también es de Barcelona, ¿eh? O sea, yo voy a intentar también recomendar mucha herramienta española, porque aquí tenemos buenas herramientas, y ahí lo veo. Sí. Venga, <risa> sí. bueno, pues, oye, eh, esta, la que decías de Málaga Frog, eh, ¿Puede ser también interacción para que vuelvan los usuarios a la herramienta? O sea, algo más, más, más recurrencia. Pues sí. mira, seguro que no lo pueden decir hasta ellos, porque creo que hay un par de chicos del equipo en de hecho, el chat. No, Maximiliano una, está ahí. Conozco a una de las personas que trabaja con ellos. Bueno, conocí a su hermana, eh, porque era, fue mi novia en algún momento. <risa> <risa> Salseo. <risa> salseo, de Moreno, salseo. es que vende. Sí, dice que fue, el fue ¿sí? es ese. Ah, vale, genial, genial. Pues yo conozco a Marta, mm. que trabaja con vosotros. Eh, vale, perfecto. O sea, esta nos serviría para interacción para que los usuarios vuelvan. Luego, por otro lado, eh, ¿qué, ¿qué más se te ocurre en Pabla, ¿Se te ocurre alguna, Corti? En, Connective, que están en, estos son de Murcia. Y que tienen la parte de marketing automation que te puedes generar flujos para, para que la gente vuelva a un e-commerce o lo que sea. Y además, el otro día nos dieron un 50% de descuento. Os dejo la info en el chat. Si usáis, cuando pongáis en contacto con ellos, ponéis Ready for Growth, os hacen 50% de descuento. Uy, Está muy bueno, guay es... para automatizar todo el marketing y es muy baratita. Y de aquí, Producto Nacional también. Sí, bueno. sí, joder, es importante porque es que es verdad lo que decía un poco Juanma, que siempre estamos mirando fuera. Y luego eso lo pagamos, ¿eh? Porque... Yo en su momento monté también una, un, un tema de gestión de redes sociales y tal y estaba Hootsuite ahí y era como, ¿para qué vas a hacer nada, tío, si está ahí Hootsuite? Yeah. Pero luego tienes este Metricool que lo está haciendo de lujo, tío, y la peña está ahí a tope. Venga, oye, sí. pues. Es más, para los que no lo sepan, eh, no tenemos eh, ningún vídeo guardado de los Product Awards. Eh, sí. sí. Bueno, que ahí era todo eh, producto español. Sí, sí, sí, ahí por... estabais con la GoPro en el evento, seguro que tenéis algún vídeo. Sí, sí, sí. Os, os pasamos luego el resumen. Sí, sí, debe haber. De hecho, eh, siguiendo en esa línea. Vale, perfecto. Venga, pues para fomentar el onboarding, ¿qué herramientas os ocurren aquí? Mm. Unbounce, ya esto e va siendo más. Onbones. Uh, vale. Mira, lo voy a poner sí. aquí. Es que así nos hacéis parte del trabajo. Pero necesitamos... <risa> <risa> sí, sí. claro Hay que aprovechar todo esto, ¿sabes? A mí de onboarding me gusta mucho, eh, es más de la parte de product tour, Justifull. Eh, la, la escribo y lo que sí. te hace, que esta además la hemos hablado hoy, Luis. Sí. Te, te hace, pues, eh, ese sí. tour ¿no? dentro de, de un producto la primera vez que entras, cómo se te va poniendo el fondo, eh, como en opaco y te, va, y te va guiando ¿no? y está, está uh -huh. muy, muy bien Yo voy a decir, lo ha dicho Maximiliano, porque para mí es top, es upcuse ah, pues, os dejo por, sí. dejo por aquí oh, que Ay, pues, al que final sea, claro, eh, se un <risa> onboarding y tiene un mogollón de funcionalidades para hacer distintos tipos de onboarding, ¿no? para que no siempre tengas que seguir la misma dinámica, sino que puedas utilizar distintos eh, enfoques en función de, del paso o de, o de tu producto uh -huh. Sí, bueno. Yo voy a decir otra pero es aplicada a mobile que se llama Pendo que también es tanto para el onboarding como para la parte de activación de, de un usuario. Qué bueno, tío. Mola. De hecho, eh, yo como decir. ya me ha quitado PPQs, tío, pues voy a decir que en Product Hackers tenemos una pedazo de tool para hacer este tipo de cosas que es la leche y que revienta cualquiera de estas. <risa> Ahí lo dejo. Todavía no voy a decir, no puedo decir nada más tampoco porque no tenemos más que presentar, pero vamos, estamos desarrollando una tool muy guapa para hacer onboardings modulares, para, bah, va, a ser la bomba, ya lo habréis dicho. Sí. Olvidados sí. del onboarding porque esa parte, esa parte la tenemos resuelta ya nosotros. <risa> <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno. Es que, de hecho, tío, o sea, eh, eh, venga, hacemos una pausa aquí, una, pe una pequeña pausa. O sea, yo lo pienso muchas veces, tío, y nos metemos a desarrollar ciertas cosas, que es que deberían estar ya resueltas, tío. O sea, ¿por qué tienen que programar cada vez los programadores de cada startup del mundo un login o un registro sí. o un onboarding? O, un... o sea, es que son cosas que digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay que volver a programarlas otra vez? Es absurdo, es absurdo. Sí, Dice Vicente, claro. todo gratis. Bueno, o sea, para equilibrar al, el coste de un desarrollador, eh, ahora mismo empieza a ser competitivo, ¿eh? O sea, empieza a haber muchas tools que son muy competitivas. Pum, seguimos, Venga. Hablando de logins, ¿cómo se llama la herramienta esta gallega que ha metido pasta Kafand, Arengu. Arengu? Que para hacer logins, este tipo de cosas sirve también. Bueno, para, y para onboarding. ¿no? O sea... Sí, pero bueno, para esta fase del onboarding, hablando de software español, decimos sí, esto de, de Galicia, que eso mola mucho. Muy bueno, sí. Muy vale, venga, pues vamos a llamar cositas. Revenue. O sea, herramienta... Uh. Ojalá existiera, ¿no? Que la instale sí. y... y, todo y, todo y todo es que, claro, aquí no hay herramienta como tal. Aquí bueno, es, un es poder... Es súper es abierto. abierto porque... A mí me gusta mucho una que se llama Charge B. Que es como un aglutinador, ¿no? De todos los puntos distintos donde te llega el dinero y te los unifica y te, y te hace dashboard. Y luego también, hace poco escuché un podcast que no recuerdo, no sé si fue en digital, puede que no, de un español que llevaba como ocho años en Silicon Valley y estaba en una Revenue Cat o algo así se llamaba, no me acuerdo muy bien, o Cat, Revenue. Sí, sí, Revenue Cat, Revenue Cat. Pues esta. Muy buena, tío, muy buena. Sí, sí, sí, es de un español además que está por ahí, ¿sí? Ya que estamos tocando aquí el nacionalismo, pues le damos. Ver, Tenemos que echarnos una mano entre nosotros, porque si no, eh, el gobierno claro. no va a venir a echarnos una mano, ya lo sabéis. <risa> está claro. Pero bueno, venga, para petarlo en redes sociales, ¿qué herramientas puede utilizar? Esto es más general todavía. Esto se está acelerando, chavales, cada vez más rápido. ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, Metricool. Eh, eh. Metricool, bueno. Metricool de Metricool. Yo tiro con Zapier también. Yo de esa. Yo me quedo con Zapier totalmente. Pero, por ejemplo, si hablamos de gestión de contenidos eh, de social media, yo me quedo con Buffer, por ejemplo. Puedes crearte un plan de contenidos mensual, todo programado y olvidarte del tema. Bueno, mucho mejor. Mira, me te voy a decir Metricool. voy a vender yo la bondad de Metricool, que ah, es mucho más ya. baratito, es español. Entonces, Metricool, puedes tener la programación del contenido cuando tú quieras y puedes tener tantas listas automáticas tipo Buffer como te dé la uh -huh. gana. Entonces, yo, por Oye. ejemplo, tengo en digital la cuenta en automático prácticamente y el 80% del tráfico que me viene de redes sociales es de contenido antiguo, programado de esta Oye. forma. Y tenéis, tenéis la cuenta gratuita, Metricool, para uso marca personal, por decirlo así, a gratis. Qué bueno. Es que es de aquí, tío, es de las rozas y eso Sí, sí, eso sí lo suma. Sí, eso sí, sí. Es, este webinar no ha sido patrocinado por Metricool, ¿vale? <risa> <risa> Ni por el gobierno de España. <risa> <risa> que ¿Cómo? yo de redes eh, mí, Más allá de, por ejemplo Metricool, eh, lo hace súper bien En toda esta parte de análisis uh -huh. Pero luego dentro de redes también está la otra parte Más, más hacky Y voy a contar una historia que, que hicimos Pabel y yo Y es que a nosotros pues Nos mola la música electrónica Y recuerdo pues estábamos en casa Y era como, tío, que vamos a así como, ¿Qué hacemos? O sea, ¿no? <risa> ¿Qué hacemos? Vamos a crear un perfil Y vamos a conseguir un montón de followers Empezamos a meter un montón de automatismos en el que íbamos siguiendo artistas, en el que republicábamos, en el que comentábamos, hacíamos like mensajes automáticos y en... ¡Ah, mira, la Música electrónica, ¿no? <risa> eh, y en nada, eh, me parece que no lo no teníamos ni una semana y habíamos conseguido tal máquina que teníamos más de mil followers reales, los artistas sí. republicando en sus historias nuestras publicaciones... Entonces, hay una parte de social media que no se explota y es uh -huh. eh, toda esta parte de, de automatización, pero haciéndolo bien, tirando de proxy, tirando... Ah, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, pero está sí. muy entretenido. Eso sí, nos banearon sí, sí. la cuenta en no mucho. Bueno, <risa> eh, tío, pues, eh, siguiendo esa historia, es que cómo van estas historias, tío. Eh, Zafra, que está ahí, Miguel Zafra y yo, teníamos un mogollón de cuentas de Abraham Mateo, que estaban ahí en marcha, y esas, eh, es que es probable que todavía vivan algunas de esas, pero ya con 6,000 seguidores, tuiteando a tope. O sea, vamos, súper divertido, tío. Lo que pasa es que luego sacar algo de ahí es más complicado. Pero sigue una parte ahí en redes sociales. De hecho, bueno, están, o sea, ahora empieza a haber muchos artículos diciendo, no, es que los partidos políticos tienen muchas, muchos bots y todo esto. Pues, menos mal que no me metí en eso, tío. Yo estuve a punto de meterme ahí en temas un poco serios. De hecho, me contactaron de un país porque querían ver si era capaz de crear bots para, para, o sea, con la idea de tratar de conseguir que saliera un partido político. Y dije que no, tío, o sea, ahí tuve, tuve moral suficiente, <risa> no lo hagas, no bueno. lo hagas. Ay. Madre madre Dios. Dios. Sí, si lo hubieras cogido estaríamos tres en este webinar. Ya, tío, yo estaría encarcelado por ahí en Venezuela, <risa> algún sitio ahí, ¿eh? Dios, madre <risa> Y lo que pasa ahora un poco con los automatismos, yo tengo la sensación de que cada vez Vos es más complejo. Es más complejo eh, todo, en verdad. Yo creo que hace 10 años el tema de, si nosotros hubiésemos tenido todo el conocimiento que tenemos ahora hace 10 años, lo petaríamos. Pero tengo la sensación de que ahora hay una de barreras. Eh, por ejemplo, sí, lo de sí, Instagram sí. que ha contado Juanma, proxys, eh, logins, es muy, muy, muy complejo. Sí, sí, Por eso el perfil de marketer yo creo que va evolucionando cada vez más en ese sentido. Sí, Ya que lo dices, ¿tú crees que tiene sentido que la gente de marketing siga sin tener conocimientos técnicos? O sea, que cada vez es menos, ¿no? Pero, pero aún te encuentras a ese marketer que no sabe lo que es un script. Bueno, eh, puede existir, pero a la larga va a tener que hablar con alguien de producto o, y entenderle, ¿no? Porque si no, no va a entender todo el concepto de lo que está vendiendo. Entonces, para mí sí, yo creo que al menos indagar de que es un script, o saber HTML por lo menos, creo que debería. Mm. Yo, yo creo que, que, que están las dos vertientes eh, y que también es bueno, porque, por ejemplo, el libro que tú me dejaste, Corti, el de mm. Alchemy, eh, habla un poco de esto, ¿no? Que mm. no todos son soluciones racionales basadas en datos, sino que muchas de las cosas que se tienen que desarrollar son cosas que no han existido nunca y que son totalmente irracionales. Mm -hmm. Entonces, Creo que es necesario que, que haya de los dos. Muy bien. Bueno, Luis hecho, a, no, yo lo que iba a decir es que eh, si te fijas en lo que se están formando en las universidades, o sea, al final marketing tiene una parte creativa que es más creativa. Incluso diría que está, bueno, es que está, es, es lo más marketing puro, ¿no? O sea, la, uh -huh. la parte creativa de la campaña y demás. Pero es que ahora mismo eh, no vas a hacer marketing para ponerle en una revista. O sea, no vas a hacer un, ¿sabes? Un, y ponerlo en una página en una revista, pues, no lo va a ver ni Perry. Si lo ve Perry, eh, Perry no va a hacer clic porque no puede, porque es una, es una revista. Entonces, creo que casi todo va por canales. Entonces, los creativos son un grupo muy pequeñito que hacen sus cosas ahí y, pam, salen cosas geniales. Pero luego, lo, lo, o sea, donde está el gran grueso de marketing es en los que lo cogen, lo ponen en, la, en las redes sociales, lo meten aquí, lo meten allá, le dan este formato, este otro, pam, pam, pam, pam. Hacen la distribución, hacen campañas, optimizan campañas, preparan campañas. ¿Sabes? Es como todo ese proceso que hay y es donde probablemente, este este el mayor porcentaje de gente de marketing. Por eso sí, yo sí. creo que es verdad que conocimientos técnicos, que hay uh -huh. unos mínimos, mínimos, mínimos ya, de oye, conocer pues CPM, CPC, tal, o sea, dónde metes, por qué aquí, por qué en esta campaña, por qué hacerlo así. Uh -huh. ¿Crees que una intuición uh -huh. mínima? Porque es que al final ya no, o sea, los costes ya no están tanto en la campaña como en la intuición de quien hace la campaña, creo. Uh -huh. Entonces, sí, y. Y en relación a esto, hay una frase que me gusta mucho que dice: El contenido es el rey, pero la distribución es la reina y ella lleva los pantalones. <risa> está buena, está buena, muy buena. Muy buena frase. Bueno. bueno, chicos, llevamos 56 minutos. Tenemos nueve preguntas pendientes y encima se acerca peligrosamente la hora en la que se puede salir a la calle, que esto tiene que empezar a afectar a, a la asistencia seguro. Hacemos una tanda de, pre de preguntas rápidas: pum, pum, pum, pum. ¿vale? Perfecto. Venga, la primera nos preguntan, ¿qué webs o blogs seguís para encontrar nuevas herramientas? Hunt. Reddit. Yo ya no sé, tío. Oye, ¿no? está, Hunt o Reddit, está bien. Eh, pues emito... Yo sé, Twitter, tío. O sea, bueno. Oye, Twitter, joder. Twitter es una... Venga, pues Hola. ahora empezamos por Luis ahora. Para uno que empieza en esto del growth, ¿mejor Google Analytics o qué lo recomiendas? Pues si estás empezando y no tienes pasta, Google Analytics, aprende a usar los eventos personalizados y con eso, o sea, yo me he montado varios amplitudes dentro de Google Analytics. Para cosas sencillas, para un proyecto pequeño con un funnel pequeño, te vale perfectamente. Tienes uh -huh. que hacer, de hecho, en mi libro se habla de cómo usar, no es, es, parece coña, pero es de verdad, en mi libro hay una página en la que hablo de cómo usar Google Analytics para tener funnels como si tuvieras amplitud. Uh -huh. Oye, a tope. ¿Algún, a, eh, ¿Algún comentario más o pasamos a la siguiente? A la Analytics, siguiente? sí. Venga, pues, Analytics está bien. Nos pregunta Tony Owen, eh, un caso en el que una herramienta os ha llevado algún problema, pues, por complejidad, puntos ciegos, integraciones, ¿y cómo lo solucionasteis? Para mí, Salesforce. Salesforce es una herramienta muy compleja, pero muy compleja. Que al final, ¿cómo lo solucioné? Pues delegando en otras personas que sabían de verdad. Porque la verdad es que si quieres tener un Salesforce muy personalizado, eh, con toda la información que quiere la empresa, eh, tienes que saber de programación y de aplicada, además, a Salesforce. Y por eso tienen certificaciones, porque es algo complejo. Sí, otra muy similar, eh, Amplitude. Amplitude tiene una parte que más o menos, eh, no diré intuitiva, porque no lo es, pero quien más o menos sepa ya sabe cómo manejar. Y luego hay unas fases súper, súper profundas y muy deep que eh, es lo que yo me he encontrado. Quería mejorar mis habilidades en la parte de retención y más en la parte de producto y me daba cuenta que eso es súper complejo y estoy haciendo un curso que dura, dura un mes y medio y son una hora y media semanal y lo estoy haciendo con amplitud y me mandan deberes y lo estoy haciendo. ¿Cómo soluciona este gap de la dificultad? Pues estudiando. Estudiando, exacto. Sí. Mira, Luis estaba compartiendo un enlace con Referral de su libro, en el, por eso ponía cara de felicidad. Es que yo lo he visto, claro, ponía cara de felicidad. No, has visto la oportunidad claro que la pregunta cómo se llama el libro bueno pues oye te paso para qué te voy a decir el nombre y tienes que ir a buscarlo que molesto eliminar fricciones además que gano más con el referral de amazon que lo que gano en realidad con el libro con lo cual Luis sí, alguna situación que te haya pasado a ti de, sí, pues, de este palo pues a mí lo que me pasó es por sobreutilización como hablábamos antes que es que eh, cogimos intercom con tantas ganas que destruíamos al usuario a, a, de hecho, es que todavía no había la opción de no mandes este mail si en las últimas 24 horas ya le ha llegado un mail. Y era una brasa importante porque habíamos hecho varios flujos que se solapaban entre ellos. Entonces, claro, lo que no sabíamos es con esto de las 24 horas de diferencia todavía no estaba esa opción. Entonces, claro, te llegaba de pum, pa, pa, pa porque estabas en varios grupos a la vez. O sabíamos sea, se habían cruzado los segmentos. Entonces, podía estar en varios grupos. Teníamos una línea, o sea, teníamos como tres o cuatro líneas de mensajes dependiendo del segmento en el que estabas. va se montó un fregado que recibías 8 mails al día, prácticamente. Y cuando apareció esa fiatur de no mandes un mail, si has, le has mandado uno en las últimas 24 horas, fantástico, nos lo solucionó. <ríe> Uh -huh. eh, yo he visto también muchos problemas con herramientas de retargeting, porque um, al final mucha gente metiendo mucha inversión y cuando las han parado, porque les dices, oye, ¿estás seguro que todo lo que te viene por retargeting te viene de verdad y, y demás? Y cuando se han parado han visto que el, el uplift de ventas no era, no era tanto. Entonces, para mí, uh -huh. consejo muchas veces, haz esta B con las herramientas que utilizas, aunque tengan métrica pro, eh, propia, porque sus métricas van a estar un poco contaminadas. No es que sean mentiras, simplemente que, que se tiende a sobrasignar. Y tienden a ignorar el resto de canales. Entonces, por, sí. bueno, yo con el retargeting siempre tener mucho cuidado. Sí, y, y sobre el tema de retargeting me, me gustaría decir que creo que es una de las, un poco lo, lo que hablábamos antes, ¿no? La facilidad que te da las herramientas y la de dinero que te puedes gastar si no le pones inteligencia. Sí. Veo demasiadísimas empresas que están haciendo mal retargeting. Y aquí hago un llamamiento, ahorrar dinero. Es decir, tú puedes hacer, cuando una persona ya es cliente, Tú puedes hacer campañas de exclusión a través de los emails que se han puesto simplemente haciendo exclusiones por la fase del funnel donde está, o si es cliente, te vas a ahorrar un montón de pasta. Y yo veo que ya he comprado y me siguen intentando vender y yo, pero que ya te he comprado, que ahorres de dinero. Totalmente. Sí, es que a mí me saca de quicio eso también, tío. O cuando veo campañas, tío, hago clic. Y me lleva un 404 y digo, pero, ¿qué cojones? Para la poca <risa> me he quedado, tío. Encima Hostia. hago clic en este anuncio y me sale un 404 y dice, tío, qué gente, es que sería no, para no. llamar. ¿Qué estáis haciendo, chavales? Sí, eso, eso está a la altura de los que venden cursos de Facebook Ads y hago clic por curiosidad y no, no tiene UTM. Y es como, ¿cómo estás optimizando? <risa> <risa> ya, tío, los que hacen cursos para que aprendas a vender su curso Está ahora muy de moda sí, vale. el... Me enseño en este curso a cómo vender mi curso y te forrarás y te das un Lamborghini. Y te forrarás. Y sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y además siempre salen con el fondo en la playa, eh, pasándolo de puta madre. Sí. Y después, ¿eh? La política prestado, ¿sabes? De, me la han de han Para hacerme la foto. <risa> Pero, tío, yo creo que tiene que haber gente que caiga ahí, porque si no, no lo entiendo, ¿sabes? Porque. Pero bueno, os bueno. os lanzo otra pregunta nos hace Ilenia por aquí pregunta un cos alternativo a Haspod y mailchip no es una opción Perdón cuál es la pregunta un, ¿Un cos alternativo a Haspod ah, vale. un cos sí ¿Cuál? estoy viendo cuál es la abreviación de cos porque ¿Cuál? yo no me la sabía ¿El, el, el inconveniente no c es Kasumero, como un CMS, Hashpot Coach es el CMS de Hashpot. Vale, yo diría eh, Sending Blue. A pesar de que ahí Sara está diciendo que mucho cuidado, sí. a nivel técnico, es decir, si digamos siempre a la hora de meter una herramienta de email marketing hay dos vertientes, está la persona que va a trabajar con él a nivel de marketing y la persona técnica. Sending Blue a sí. nivel técnico es una maravilla. En cuanto a integraciones, en cuanto a la documentación, mm -hmm. en cuanto a todo lo que te permite hacer y todo lo que te permite jugar, no, para mí no tiene ningún otro rival. Ahora, el servicio técnico que tienen, pues es regulero, sí. el pricing es, es muy bueno y eh, la, a la hora de montar campañas no es tan potente como otros, pero la parte técnica para mí gana a lo demás. Sí, mm. lo y sobre único... todo Sendin Blue, ah, Blue, sobre todo, decir que. Creo que es de las herramientas de email marketing que, en su versión gratuita, es de las que más puedes hacer. O sea, si estáis empezando a tener un proyecto propio queréis construir vuestra marca personal y demás y no tenéis ni un duro, pues irás en Dimblue, Blue, pero de cabeza. Sí, tienes que mantener ahí tú el ratio, ¿no? O sea, es decir, el, ¿cómo se llama? El index de, no sé cómo se llamaba, es lo único que tienes que cuidar. El spam score, ¿no? El deliverability se llama este, sí si te baja de 99, no sé cuánto, ya empiezas. Por eso decía que le iba mal, sí. pero porque lo tienes que gestionar tú. MailChimp te lo gestionan ellos. Y luego ya, si tienes volumen gordos, hay que pagar la, el, el impuesto revolucionario. No sé si conocéis esa historia. Que sí. hay unos tipos, ¿no? joder, Es pues, que no me acuerdo del sí. nombre de la empresa. Me voy a acordar según hable de ello. Eh, cuando tú envías un volumen muy grande de mails, tienes que pagar unos pavos 6,000 dólares al mes. Porque son los que se aseguran, son los que gestionan, eh, las bases de datos de spam, entonces son los que a Gmail, Gmail les pregunta: Oye, este este sender es spam. Y ellos dicen sí. Pues a la, a... entonces ellos lo que hacen es tú me pagas, oh, yo te saco, te saco de estas listas. Entonces, pues fíjate, empiezan... eso, eso que has dicho ahora que estoy trabajando en una aplicación pasa un montón, pero un montón, porque al tener un, como un dominio de emails bajo, por ejemplo, nosotros lo tenemos en Amazon. Hay un mail que es el crítico que nosotros tenemos, que es el de confirmación de email. ¿Y qué pasa? Que mucha gente se baja la aplicación, eh, luego la, no, ni, la, ni la utiliza, por ejemplo, que pasa muchísimo, y no confirma el email. Entonces, eh, el servicio detecta que diciendo, joder, nadie interactúa con este tipo de email. Llega un cierto ratio y dicen, ah, toma por culo, esto es spam. Y tenemos ahí un problema gordo, la verdad. Y lo he visto en otras aplicaciones también. Sí, tío, pues esto, es que no me acuerdo el nombre de esta empresa, tío, pero es como, ah, si la busquéis la vais a encontrar, porque son, o sea, es, es un una que trabaja con los tres eh, principales proveedores de, de bases de datos de spam. Entonces, al final tú les pagas tus seis mil pavos al mes y te llegan todos los mails. Pero claro, me parece una locura. Yeah. Si tienes una base de datos muy grande o. Mira, hacen aquí una pregunta, Voy a ir a, vamos a hacer dos, tres últimas preguntas que hay mogollón, otro día retomaremos, pero esta me gusta, que nos dicen ¿podéis decir un stack low cost para cubrir el funnel pirata? Arr. Uh, esto uh, no se pone intenso, uh, ¿eh? Amplitude, sí. es gratis. O sea, Amplitude lo puedes utilizar de gratis, ¿sabes? Para empezar. Sí. Eh, ¿Intercom es gratuito hasta cierto punto? Yo creo que sí, ¿no, Luis? Sí, pero va por mouse, creo que sí. Creo que ah. tiene una parte gratuita. Porque, sí, porque es, ahí tendrías es, el chat, el email integrado y parte de analítica. Bueno, pero vez de intercom, en vez de intercom creo que puedes utilizar Mautic. Creo que se llama. Uh -huh. Lo que pasa es que te lo tienes que montar tú. O sea, yo creo que muchas veces ah. el, o sea, es la historia, que no, es, yeah. no va a ser tan, tan automatizado, sino que te lo puedes descargar y montártelo tú. Mautic se llama. Uh -huh. Es como un intercom, pero uh -huh. va, va solo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y pues ¿qué, más? Venga, qué más? En la, par en la parte bueno. de adquisición. Yo para la parte de adquisición diría, eh, get another mail merge. Lo que hace esto es te permite enviar emails que llegan directamente a la, al inbox, cosa que, por ejemplo, lo que comentaba Pavel, esto no te lo hace porque está uh -huh. basándose en eh, como si fuese un, realmente es un script que va por detrás que lo que hace es simular que estás enviando los emails de forma manual, pero no, lo estás enviando en bulk. Con estos, por ejemplo, uh -huh. para temas de adquisición lo puedes hacer. Uh -huh. Y lo envías desde Gmail, ¿no? ¿Es una Chrome Extension esta? vale. Sí. Hay, hay varias. Vale. Nosotros usamos también una que es eh, Mer Mer Mergetag o algo así. Y lo que, dice, no lo que dice Juanma, al final lo que consigues es enviar como un email masivo, que, pero que parece uno a uno y funciona. Sale de tu email. Sale de puta madre. Sí. sí. Eh, vale. Y preguntan también por aquí, ¿qué herramientas recomendáis para automatizar contactos por LinkedIn? Yo dije antes la de Duxu que me parece interesante, pero eso sobre todo, más que automatismo de, de contactos, es de, es de mensajes. Vale. Es, de es de trabajar con listas, es decir, si hay un post con cierta interacción, pues cógeme la lista de las personas que han dado like o hayan comentado con cierta keyword en ese post en concreto. Guay. Juanma, ¿alguna cosita más? Sí, yo aquí diría que lo, lo mismo que hablaba antes, ¿no? Un gran poder conlleva una, conlleva una gran responsabilidad. Y últimamente en LinkedIn siempre cuando te habla la gente se queja de cómo se está haciendo esa venta, ¿no? Porque es, sí. hola, he visto tu perfil y me ha resultado súper impresionante. Me gustaría eh, presentarte no sé qué para ver cómo podemos colaborar. Ponte final. Sí. Luego aceptas y te envío un mensaje. Hola, buenas gracias por la invitación, aquí tienes mi servicio, pum, pum, pum. Sí. Eso es una mierda. Así de claro. Entonces, por mucho que tú automatices, eso no va a hacer absolutamente nada. Así que vuelvo, vuelvo a pedir un poco, pues, esa inteligencia que hay que poner detrás. Eh, yo he llegado a hacer emails de estos tan, tan personalizados que he metido tantos campos variables que si yo se lo enviaba a 10 personas distintas, eh, eran todos mensajes totalmente distintos. ¿Por qué? Porque a uno le subía a sus propios competidores contra otros, las personas que tenían en común y a lo mejor le llegaba un email a Luis que decía eh, bueno Luis, eh, te dejo aquí esto porque he visto que tú eres competidor de tal tal tal ya está Qué guay. eso tiene mucho más impacto porque si no es que canta mucho canta mucho cuando es sí. o, o si no las típicas fotos que dices es que esto es un bot <risa> Venga, genial. Eh, vamos a hacer, si queréis, una última pregunta y, y acabamos. Quedan mogollón de preguntas, esos que Pavel ha tenido mucho tiro te tendremos que traer otra vez, tu audiencia te sí, quiere, sí, Pavel. por supuesto. Parte 2. Pero, pero para acabar hoy, ¿cuál es la herramienta más rara pero más molona que hayáis usado nunca? Me refiero a alguna herramienta que no sea típica, eh, que molara mucho, aunque no exista, y contarnos un poco qué hacéis con ella. Estoy viendo, yo conozco una que se llama Redshift, que uh -huh. está está integrada con Amazon y lo que hace es como, porque muchas veces cuando creamos eh, campañas de secuencias de emails, eh, en muchas plataformas no hay como el goal, es decir, cuando una persona sale de esta secuencia porque ha cumplido cierto objetivo, pues lo que hace esta es un plugin, de hecho, de WordPress. Y una Chrome extension lo que hace es crear esos goals, es decir, cuando un usuario ha cumplido el objetivo y ya sacarle como de mis secuencias o de mis campañas. Mola. ¿Juanma? Yo así herramienta muy rara o... Voy a dejar primero a me quiero pensar alguna muy, muy rara. <risa> Uf, tío, es que herramientas ya caen menos, tío. O sea... Pero, bueno, yo la más rara de todas las que usaba de todas las que he usado, fue una en chino, que estaba la interfaz en chino, que se llamaba, creo que era Jingling. Y tú hacías clic y empezaba a llegar visitas, o sea, metía tráfico a lo que fuera, mogollón de tráfico de todo el mundo. Jingling se llamaba, Jingling. Y empezabas a meter tráfico a lo loco. Y esto fue, de hecho, con Álvaro Gómez, empezamos a cacharrear con esa herramienta y metíamos tráfico, o sea, pero en plan millones. Eh, lo que pues pasa sí, es que era basura. O sea, era algo parecido a un hola, estaba relacionado con unos rusos, unos chinos, no sé, no molaba. Joder. Y aparte con la interfaz estaba en China, en chino. Bueno, pues, si aprendes sí, idiomas, eh. que siempre está bien. Pues yo así raras, sé... pero es que era útil, dentro de lo que cada era útil. Y lo que hacía era, era para WhatsApp y a mí me, me da mucha pereza cuando me envían audios súper largos. Que, digo, dos minutos de escuchar audio a mí me, me parece difícil. Entonces, lo que hacías era, dejabas apretado, le dabas a compartir y le dabas a compartir a través de esta herramienta. Y lo que hacía era, te transcribía todo lo que ponía. Entonces, exacto. ¿Y eso Era, se puede... era más o menos... Dime, ¿Sigue existiendo eso? No, le, luego ya la caparon. Pero es súper útil, me enviaban a lo porque me da mucha rabia cuando la gente está hablando y, eh, sí eh, y es como que me lo digo, yo, es que estoy escuchando el audio. Hola. Bueno, pues ya para, para acabar, eh, Pavel, si alguien no te conoce hasta ahora, ¿por dónde te puedes seguir seguir aprendiendo de ti? Pues sobre todo LinkedIn, que es por donde me muevo más. Si queréis os dejo ahora el perfil por aquí, pero vamos, si ponéis Pavel Growth seguro que es algo por ahí. Y Twitter, la verdad es que estoy empezando a meterme un poco más, porque tanto Luis como Juanma le estáis dando y tú, Corti, también, y publicáis cosas súper interesantes. Y, de hecho, incluso desde Product Hackers. Y, no sé, me parece que está como volviendo mis, mis ganas de meterme en Twitter, porque lo dejé hace tiempo, tío. Y, no sé, ahora estoy volviendo ahí. Hay, hay bastante interacción, la verdad. Dole, eh. Pavel sí, Math en Twitter, ¿verdad? Sí, eso es. Lo voy a dejar por aquí. Pavel, ¿qué? Ma, sí, sí, ma, sí, me sigue. Pavel Math. Ah, vale, guay, tío. Es que ya no sé. Juanma, Luis, ¿algunas, de... ¿algunas últimas palabras antes de acabar? Nada, que ha sido un placer a todos. Muchas gracias a los que habéis estado de principio a fin, porque eso demuestra que queréis formaros y seguir aprendiendo. Y Exacto. muchísimas gracias, Pavel, tío, por estar aquí con nosotros. Nada. Un placer, un placer. Y que no sea la última, que sea la no, primera no, no, de No, no, lucha. no. no, no, no. Joder, ya estamos firmando no, no, no. la segunda parte. Ya estamos firmando Eso la es, segunda parte. Es, entonces, ya la el... Cuando queráis. A ver si la próxima puede ser en un evento personal, así y con toda la gente que es, joder, pues claro. Sí, quien... Yo lo, lo que diría antes de irnos es que decíselo a vuestros amigos y a vuestras amigas que hacemos esto cada lunes. Ahora ahí, ahora ahí, mira, ahora ahí, mira, el juego es un ceteando antes. Y, y compartir, <ríe> y compartir. ¿Eh? Hoy sab sabéis que en Crotcast está lo del Clip Moment, que está abajo a la izquierda, que de todo el vídeo podéis coger la mejor parte que os haya gustado y, y son 15 segundos y lo podéis compartir en cualquier eh, red. Está muy interesante. Ole, ole, pues nada, a hacer esos hacks del clip moment y te va a, poner, a elegir de todas las herramientas que habéis escuchado, a la que más os mole y a empezar a usarla y sacarle partido. Pavel, es. muchísimas gracias. Te tendremos en breve por aquí de nuevo si, si te dejas. Y a todos los que nos habéis estado sí, sí. escuchando, muchísimas gracias. Nos vamos, hasta luego. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Chao,